La presidenta del comité de base de la escuela Padre Abel Aranda del sector Los Rieles de este municipio de San Francisco de Macorís denunció este miércoles la situación del centro y es que en documentos presentados a nuestro medio muestran cómo una maestra nombrada como directora sin laborar en el centro cobra más de 50 mil pesos Y es que tenemos una directora, Joanne Fernández Inver, desde casi 12 años trabajando como directora interina, con una excelente labor y experiencia. Incluso participó en una escuela de director en Santo Domingo. Nosotros tenemos la situación de que aparece otra persona hace muchos años por ella, pero ahora nosotros pensábamos que eso lo habían arreglado, ya que en, una, en un encuentro, eh, cuando aparecieron maestros en los primeros tiempos o los primeros días, eh, ...maestro bloqueado, nosotros fuimos a hablar con Vivian Valle, que ...en ese entonces era la encargada de recursos humanos... ...en Santo Domingo... ...y ella dijo que esa situación no podía estar así... ...que la iba a arreglar... ...ya que le presentamos la persona que era la que tenían... ...como directora de este centro... ...pues ahora nos damos cuenta... Eh, ...mediante un documento que le hemos otorgado a ustedes... ...de que aún esa persona... María Virgen Acosta, es la que funge como directora aquí de Dos Tandas en Abel Aranda Olivier. Es bueno recalcar que esta persona nunca ha venido aquí. Eh, la directora que nosotros reconocemos, que ha estado trabajando, es eh, Joanne Fernández, y que esa persona está cobrando por el trabajo que hace nuestra directora. Maestra, ¿Cómo que cobra dos tandas si en este centro solamente hay una tanda? Eso es algo que nosotros no nos explicamos porque tenemos varios años ya haciendo jornada extendida y no de dos tandas, de dos eh, oportunidades no. Eh, también tengo conocimiento, según lo que yo llego a mis manos, de que también ella es coordinadora de prepara. Este, aquí no hay prepara, eh, en la noche sí hay escuela de noche para adultos, pero no tenemos prepara. ¿Aproximadamente de cuánto figura en la nómina el sueldo? El sueldo de la maestra, bueno yo vi un número de 71 mil y algo ahí, o sea que, lo que nuestra directora está trabajando, eh, esforzándose, dejando sus últimos años, porque ella tiene sus años ya en, en, nuestra, en el Ministerio de Educación. Pues es otra persona que se me está ganando. La actual directora interina Joanny Fernández, que lleva más de 10 años en su labor, no cobra como amerita su servicio. En la nómina del Miner, quien aparece cobrando es la maestra María Virgen Acosta. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.